Verbos AR en el imperfecto. Observa con atención la siguiente tabla de conjugaciones. Encuentra los patrones para determinar la terminación de los verbos para cada pronombre personal. Puedes pausar este video en cualquier momento, así como regresar a esta imagen para estudiarla con más tranquilidad. El imperfecto. Es utilizado para acciones continuas o recurrentes en el pasado. También es utilizado para descripciones, estados de ser y para proveer antecedentes sobre el pasado. Necesitamos practicar. Yo necesitaba tomar café. Yo compraba café. Mi amigo tomaba una foto. Mis amigos tomaban café. Tom cantaba espectacular. La barista escuchaba a Tom. Nosotros bailábamos fenomenal. Ella no bailaba. Ellos celebraban mucho. ¿Y tú? ¿Qué hacías en el café? ¿Conversabas? ¿Estudiabas? ¿Desayunabas? Al final, yo estudiaba. El presente progresivo negativo se forma agregando no antes de un verbo conjugado. Yo no estoy bebiendo café. Una manera de formar una pregunta es levantar el tono de voz al final de una oración declarativa y agregando signos de interrogación al principio y al final. ¿Tú estás bebiendo café? Notas finales. Estructura. Sujeto, verbo, objeto. Yo compraba café. En una oración con dos verbos seguidos, solamente el primer verbo se conjuga. Yo necesitaba tomar café. La forma negativa del imperfecto se forma agregando no antes del verbo conjugado. Yo no tomaba café. Una manera de formar una pregunta